Compra más barato y seguro con G2A. ¡Yo! ¿Qué pasa, familia? Espero que todos estén súper bien en el día de hoy. En este video veremos absolutamente todas las novedades de la última actualización en Fortnite... ...y todos los secretos de John Jones que han sido descubiertos. John Jones necesita nuestra ayuda. Si quieren saber y ver todo esto... Deben quedarse hasta el final del video para no perderse nada Antes de comenzar les pido un pequeño like en este video si les gustan mis videos Y si no estás suscrito debes suscribirte Es súper importante estar suscrito para saber cuando subimos el siguiente video Código en la tienda de Fortnite Mister de Neox. Para apoyarme, mil gracias a todos los que usan el código... Y sin más tiempo que perder, amigos... Vamos con el video de hoy. Comenzaremos con el talismán misterioso. Un talismán que nos dropean al matar un enemigo en específico de la isla. Un talismán que debemos recoger. Y si nos fijamos detalladamente... Veremos que quien está detrás de todo esto es la Orden. Amigos, en la chapa de delante del talismán se ve perfectamente grabado el logo de la Orden. He encontrado esto muy interesante ya que seguro muchos ni siquiera vieron el logo en el talismán. A partir del día 20 de abril, creo que es específicamente ese día... Saldrán los nuevos cómics que filtramos en anteriores videos, cómics que nos revelaban algunas de las skins que podrían estar saliendo esta temporada en el juego. Parece que oficialmente saldrán ya este mes y eso será súper chulo de ver en el juego. ¿Creen que tendremos nuevas skins con los cómics? Coméntenlo en los comentarios, seguro que sí. Si nos fijamos en los desafíos de la flecha, podremos ver que tenemos hasta dos personajes que nos dan desafíos. Dos personajes principales que nos tienen desafíos de la flecha. Uno de ellos es, lógicamente, y debía ser, Raz, el encargado de esta temporada para descubrir los secretos de la flecha en Fortnite. Pero también tenemos desafíos que llegarán Dentro de muchos, muchos días, desafíos de Jonesy el original. Parece que realmente Jonesy sabe mucho más de lo que sabemos nosotros. ¿Y quién sabe cuál será el desafío que Joe Jones nos tendrá preparado para entonces? Los desafíos que tenemos disponibles ahora mismo son relacionados con los objetos que está soltando la aguja. ...con los objetos que podremos encontrar por el mapa... ...y con el disfraz de Raz. Debe completarse porque está incompleto todavía. En segundo lugar tenemos los desafíos... ...de Jonesy original que nos dejará en Fortnite. Según las filtraciones parece que también tendrán lugar... ...en la aguja estos desafíos relacionados con algún tipo de mensaje... Que deberemos descifrar de la aguja. Los planes de Jonesy ahora mismo son eliminar a Rath de Fortnite. ¿Pensaban acaso que Jonesy y Rath eran amigos? Amigos, Jonesy cree firmemente que Rath va a ser una amenaza para la isla de Fortnite. Parece que la principal misión que tendrá Jonesy es la de eliminar a Rath de Fortnite, amigos. ¿Qué les parece esto? Realmente no sé cómo podrá suceder esto o si será parte de un desafío. Pero sí, amigos. Parece que la historia de esta temporada por ahora sigue un poco distorsionada y no sabemos mucho más de Raz por ahora. Pero lo que sabemos es que ha venido a investigar o averiguar el mensaje oculto de la aguja. Y creo que eso a la orden no le gusta. ¿Será que realmente tiene otro plan? Que Jonesy sí conoce, lo veremos pronto en el juego. Lo que realmente me tiene muy intrigado, familia, son algunos de los desafíos filtrados de Jonesy que tendremos pronto. Parece que Jonesy deberá pedir ayuda a los demás Jonesys para lograr vencer a Raz. De esta temporada es algo extraño todo esto, pero las filtraciones del juego así lo indican. La misión de Jonesy será acabar con Raz, porque creen que es una amenaza. Dejando de lado este tema, vamos con el mapa de Fortnite actual. Podemos ver que hay marcas de los nuevos lugares de Fortnite que recibieron algún tipo de actualización en su lugar. Nuevos edificios, nuevas fortificaciones o pequeños detalles... Que poca gente se ha dado cuenta. Por ejemplo, en Parque Placentero tenemos todo esto que está empezando a bloquear la entrada de la carretera. Como pueden ver, poco a poco parece que están bloqueando este lugar y que poco a poco se va a ver más y más bloqueado. ¿Qué es lo que quieren aislar de este lugar? ¿Cuál es el peligro? Después tenemos la oficina del sheriff que justo se ubica en este lugar, un nuevo lugar añadido que además también tiene relación con lo que hemos dicho anteriormente. Lógicamente vimos que el mapa de esta temporada está comenzando a ponerse naranja y eso es por la corrupción de la aguja y de punto cero. Amigos, este lugar está empezando a construirse de otra manera y parece que pronto tendremos un nuevo edificio. ...que no teníamos antes... ...y eso se debe... ...a la corrupción de la aguja... ...y de punto cero... ...amigos... ...pronto tendremos... ...todo el mapa... ...repleto... ...de color... ...naranja... ...un mapa donde veremos... ...absolutamente... ...toda la isla... ...corrompida por los poderes... ...que la lideran... ...finalmente... ...amigos... ...para ayudarles... ...quiero decirles que esta temporada... ...muchos de los personajes jefes... ...que tenemos en la isla... Tienen de nuevo conversaciones secretas ocultas. Además, muchos de ellos, cuando los matamos, reaparecen de nuevo. Así que lo único que deberemos hacer para poder hablar con ellos es vencerlos en combate y esperar que vuelvan como fantasmas. Amigos, esto fue todo por hoy. ¿Les ha gustado el video? Espero que sí de corazón. Nos vemos en el siguiente video, cracks. Síguenme en mis redes sociales ¡Chao!